Pero el sentido fue escribir un par de líneas No para el tumulto sino a dejar algo en el mundo y así morir tranquilo Se acabas el camino si no encuentras motivo La realidad hasta el filo si analizas lo que digo No vivo de mis sueños, vivo de mi empeño Y hacer esto por mí, el tiempo aquí es nada Si no demuestras nada, nada harás hacia el olvido es tan solo un par de años y tan solo exhibes lienzo Sin dejar tu alma en ello, busco pisar peldaños Con orgullo en corazón, que aplastan los insectos Que no entienden de contexto y letras que se aportan Partiéndoles la cien, le explicamos contenido Dejándoles en claro que el rap es de serios tipos No opto para niños que en cabina se creen Pero en realidad son niñas llegando a la pubertad El respeto se lo gana la persona y no lo que aparenta Aunque ya no lo intentan, solo quieren puta fama Escondidos en la nada, mantendremos ideal, conservando lo que somos Apartándonos del reto que ha vendido su cultura Si no puedes con la altura, tu cajida será dura Guerreros del tintero, empuñando presa pura Mostrando la estructura que demuestra esta escritura Sonando en un track de tono instrumental Para ser liberar lo que inspira este sentido, hoy camino desmedido Con humo y compañía expresándole respeto a 33 R.P.M. Oh, sí, sí, DJ Leo. Ah, uh, Celso